Hola gente, hoy día hice mi canal y, y les invito para que vayan a ver en la tarde un video que voy a subir. Adiós.